Hola, hola, qué tal amigos, qué tal, cómo están, sean bienvenidos una vez más a su canal, el Perú primero. Bien amigos, tenemos información súper importante para compartir con todos ustedes con lo que es respecto a nuestros hermanos de la ONP para aportantes y exaportantes, así que a ver... Vamos rápidamente al siguiente comunicado que tenemos para compartir. Ya sabes, no olvides de suscribirte y pues empecemos con la información. Dice, urgente devolución de la ONP al pleno María del Carmen Alba. Ya se aprobaron los, eh, los proyectos de leyes de retiro de cuatro oites. Recordemos que esto es para la AFP, ¿no? El retiro hasta de 18,400 soles. De la misma manera... La liberación del 100% de la CTS hasta diciembre del 2022 y nuestros hermanos de la ONP también necesitan su dinero, ¿no? El proyecto de ley 110 de nuestra congresista Dina Calle ya tiene dictamen. Exigimos que ingrese a la agenda del Pleno ahora, indicó a través de su cuenta oficial Aarón Espinosa, ¿no? Como pueden observar en la pantalla, en la imagen indica, vamos ahora por la devolución de nuestros hermanos de la ONP. Esto contempla a los aportantes y exaportantes, ya que el proyecto, lo que es el retiro de hasta cuatro ITs para las AFP, para todos, que recordemos es el proyecto de ley número 1119, ¿no? que ya fue aprobado. Eh, de, la misma de la misma manera, perdón, el, el 100% de la CTS hasta el 2023 es el proyecto de ley número 1830, ¿no? Y también se está exigiendo en la ONP el dictamen de devolución. ...que lleva por el proyecto de ley número 110, ¿no? Entonces, millones de peruanos necesitan su dinero, indica Aarón Espinosa... ...lo cual, esto es totalmente cierto, pero recordemos que el dictamen de la devolución de la ONP... Llega de, lleva, ...lleva por proyecto de ley número 110, que, como lo hace las cuatro ITs de las AFP... ...por el proyecto de ley 1119 y el 100% de las CTS. El eh, proyecto de ley número 1830 o 1830, ¿no? Así que ya saben, mis queridos suscriptores, lo que se está pidiendo es el retiro de la ONP. En este caso, la devolución para aportantes y exaportantes. Con la aprobación del proyecto eh, 110, se daría paso ¿no? a este accionar de la devolución para nuestros aportantes y exaportantes, que, lo que es lo que están reclamando ¿no? la gente de la ONP, especialmente los exaportantes. Así que ya saben, mis queridos suscriptores, esta es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. No olvides de suscribirte y compartir nuestra información, ya que nosotros tu canal El Perú primero, ahora estamos en todas las plataformas y venimos informando diariamente lo que es los temas de la ONP, lo que es las AFP, lo que es también el Fonavi, ¿no? esperando ahí lo que es el cronograma, la, la conformación de la comisión ad hoc para que puedan empezar a trabajar las devoluciones. no. Saludos y bendiciones a todos ustedes, que tengan un excelente día, cuídense bastante, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos eh, en una próxima edición con más información. Bendiciones a todos, cuídense bastante.